Que más áreas verdes, más centros de educación, que los papás trabajen menos y les aumenten el salario mínimo un poco más, para que los niños puedan, para que los puedan llevar al cine y que sean felices. Que toda, yo le pediría al presidente que todas las niñas de mi edad sea, tengan una familia, un hogar, algo para que comer, que hayan más parques para que se puedan divertir, que mejoren la escuela, que hayan más canchas de fútbol y de básquetbol para que se puedan divertir.